Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buen día. Si ves esta transmisión, después aquí tu amiga Nieves Martínez transmitiendo desde el canal de YouTube donde me puedes encontrar, donde te invito a darle un me gusta, a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y también te invito a seguirme por mis diferentes canales, donde me puedes encontrar en Facebook como Nieves La Paz Interior, también en Instagram, como Nieves La Paz Interior, te puedes sumar al grupo El Secreto Mejor Guardado, que tenemos en Facebook con aproximadamente 2,000 personas, que se llama El Secreto Mejor Guardado. ¿eh? Y puedes solicitar unirte a él para recibir información especial. En Telegram tenemos el canal eh, Nieves Paz Interior, así como en GTR también. ¿eh? Puedes encontrar más recursos en mi página web, nievesmartinez.com.mx. Pues bienvenido, bella alma, bienvenida. ¿eh? Háganme saber si se escucha bien, si me están oyendo bien, si están siendo avisados con la campanita de YouTube. Y estamos en una transmisión en un día muy especial porque estamos viviendo un momento de recalibración súper, súper poderosa potente, intensa, unas energías altamente poderosas y mañana tenemos una luna muy especial que nos está llevando a dar un paso al siguiente nivel, al siguiente nivel evolutivo. Cuéntenme cómo se van sintiendo, desde dónde se van conectando. Escríbanme ¿eh? para saber si se está escuchando perfectamente. ¿eh? Saludos, Clau. Abrazos hasta Chile. Un fuerte abrazo. Bueno, hago saber, en este ínter, en lo que se van conectando y les van avisando, hago saber que estaré a finales de abril y mayo en Argentina, en Uruguay, tendré eventos presenciales en diferentes lugares. Está por ver todavía si voy a Chile, si mi calendario lo permite. Pero Argentina y Uruguay ya está confirmado. Andamos viendo los diferentes eventos. Y me encantará muchísimo si este, eh, formas parte de... Vives allí y si te interesa asistir a algún evento conmigo y darnos un abrazo de manera presencial, eh, pues será para mí un placer saludarte, abrazarnos y eh, conocernos personalmente que me hace muchísima, muchísima ilusión. Entonces, todos los que estén interesados, voy a subir el, el, el link especial entre mañana y pasado. Lo estaré subiendo ya que esté terminado de armar para que realmente este, puedan acceder los que estén interesados y eh, quieran que nos conozcamos, que me encantará. Saludos hasta Argentina, Delia. Espero verte. ¿eh? Eh, un fuerte abrazo. Lourdes, un abrazo hasta León, Guanajuato. ¿Mm? Un abrazo con mucho cariño. Gracias, hermosa Diana. Gracias. Qué bueno que se escucha perfecto. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo van sintiéndose estas poderosas energías? Estamos en un momento, mis amores. Uf, bellas almas. Yo no sé ustedes, pero yo traigo... Una dispersión, un despiste, una falta de enfoque, un sentir que se me va el tiempo, se me van las horas, no me rinde, no me cunde, no sé qué hacer para, para que las cosas. Todo va súper acelerado y yo digo: Espérenme, espérenme, que, que necesito que se baje la, la ruleta, porque siento como que estoy en una ruleta, este, en una rueda de la fortuna, así, que digo parece el mundo que ya me quiero bajar, así he estado todo el santo día y realmente siento que las cosas no me rinden ¿Mm? si sí, da, da, ¿eh? voy a ir a tierras uruguayas, ¿eh? el primero de mayo estaré ahí dando curso permanece alerta ¿eh? saludos hasta Argentina Leonor, ¿eh? por ahí estaré el 29 de mayo ¿eh? el 29 de abril, perdón mi querida Cristi, un abrazo. Bueno, antes que nada, dar las gracias a todos, a todos los que participaron en el curso Unificarse a la Voz del Corazón, porque verdaderamente hicimos un trabajo tan hermoso, tan lindo. ¿eh? Gracias infinitas, de verdad, porque realmente se siente, se siente la vibración, se siente la armonía. Fue hermoso, fue precioso, gracias a todos. ¿eh? Me da mucho gusto porque cada vez somos más más seres conscientes sumándonos, amándonos y estando en esta sintonía, en resonancia y en sintonía con nuestra propia esencia, con el ser divino que cada uno somos. ¿Eh? Es muy, muy importante. Bien, eh, un gusto. ¿Cómo se han sentido? Como les digo, yo muy dispersos. Las energías que están entrando son súper potentes. Estamos recibiendo, vamos a ver... Estamos recibiendo una dosis con un gradiente energético, con el, las tormentas geomagnéticas, con los vientos solares, una recalibración donde estamos volviéndonos a calibrar. Por lo tanto, nuestro sistema nervioso está sufriendo un cambio impresionante y con esta luna tan importante, esta luna llena, esta luna representa eh, la purificación, la limpieza, eh, el despejar eh, y el discernir, como les explicaba un poco en el video del otro día, eh, el separar la paja del trigo, qué es lo que me hace bien y qué es lo que ya no me sirve en este proceso, qué es lo que ya no deseo seguir cargando en este equipaje para quedarme simplemente con lo básico, con lo simple, con lo esencial. Eh, ya no necesito cargar... Con, con viejos lastres, ni cargar con cosas que me dañen o cosas que en un momento dado, o personas que me dañen, o situaciones que ya no proceden en mi caminar. Y este va a ser un tránsito, sobre todo estas dos próximas semanas, de aquí al equinoccio, donde va a haber muchas rupturas finales, culminaciones, porque, eh, como les digo siempre, hay que eliminar para iluminar y cuando yo tengo que purificarme, o sea, en estos momentos es eh, conectar con la sustancia crística, con mi esencia, eh, pues al purificarme tengo que quedarme con lo mínimo, con lo, con lo esencial, con lo básico y tengo que empezar a entrar en un proceso, que esto es lo que me va a invitar esta nueva energía, a, a este autocuidado, este amor propio, qué tanto me cuido a mí mismo, qué tan práctico soy en mi vida, eh, qué tanto voy integrando todo lo que voy aprendiendo, eh, realmente todo esto que aprendo lo integro y esto me está llevando a mi maestría y actúo en coherencia, porque si no, lo que se va a hacer muy presente en estos momentos es que me voy a empezar a dar cuenta de cuáles son las sombras, cuáles son mis sombras, o sea, lo que no alcanzo a ver y también lo que se me ha ocultado a nivel del colectivo, a nivel de tantas cosas, que ahora voy a empezar a entender y a ver con otros ojos. Vamos a empezar a ver lo sutil, vamos a, empe a empezar a ver lo que antes estaba oculto o del otro lado y que yo antes no podía ver, O sea, lo que estaba en mi inconsciente. Y también me voy a dar cuenta de esas cosas que hago como en piloto automático, ¿no? Como si trajera un switch prendido y así como bebo agua, bebo café, preparo la comida y estoy pensando en mil cosas y no me doy el chance ni el tiempo de eh, saborear cada segundo, de darme cuenta que si estoy tomando agua, pues que realmente lo esté haciendo de manera consciente, ¿no? Pudiendo saborear ¿eh? y deleitarme realmente en el proceso. ¿Mm? Entonces, las frecuencias, la energía están subiendo y todo nuestro cuerpo está siendo eh, movido, energetizado. Y está necesitando muchísimo descanso. ¿Eh? No sé cómo estés tú, eh, me gustaría leerte, me gustaría saber cómo se han sentido, porque realmente estamos teniendo una frecuencia que queremos elevarla, pero si nuestro cuerpo está demasiado denso, si estamos demasiado cansados, si estamos demasiado eh, aferrados a nuestros propios miedos, si estamos eh, viendo demasiadas noticias con demasiadas cosas negativas, seguramente nuestra frecuencia vibracional no nos estará permitiendo acceder a nuestra frecuencia más elevada, que de por sí siempre está a la baja. ¿eh? Por eso es muy importante. Como lo vimos esta mañana, si no lo, lo has visto el video de Yauma, te invito a verlo eh, a través del ejercicio Conectar con nuestra propia esencia lo más posible y recurrir a encontrar, a hacer cosas que alimenten tu alma, a tu espíritu, a entrar en, a comer alimentos de alta vibración, a dar paseos por la naturaleza, a estar en un momento que, con cosas que te conecten con reír, Divertirte, hacer ejercicio. Eh, es un momento también muy oportuno para arreglar la casa, para eliminar todo lo que ya no te sirve, para condicionar tu espacio personal, poner orden en tus ideas, en tus pensamientos, en tus proyectos, eh, ser amable, eh, escuchar música de alta vibración, rodearte de gente amable y positiva que te ayuda a crecer y que te ayuda a elevar tu propia frecuencia vibracional. Aléjate en estos momentos de gente negativa o de gente que te diga que no puedes lograr algo porque esa gente en estos momentos no te aporta, no te suma. Entonces, mejor poner la distancia, dejar ir todo lo que te baje y te reste, ¿eh? Y todo lo que no te sume, realmente déjalo ir, ¿eh? Libéralo, agradecelo en estos momentos, porque en estos momentos tan importantes que vivimos, vamos a dar lugar a nuevos comienzos. Entonces, esta falta de claridad que tenemos en estos momentos, que vemos todo como brumoso, eh, está, no, de hecho nos sentimos como abrumados, o sí. Yo, yo esta mañana me sentía to, que todo fluía tan rápido, que se me iba el tiempo, se me iban las horas, no me rendía y me sentía súper abrumada. Bueno, esta parte es como una bruma, como una niebla, una neblina, que no me permite ver con claridad muchas veces cuáles van a ser mis próximos pasos. No te angusties, porque este es un momento de tomarte las cosas con calma. Más vale pasos lentos, en tiempo perfecto, pasos firmes y seguros, que ir corriendo el gran maratón, querer correr la carrera, que por llegar antes acabes dándote el madrazo del siglo. Porque este es un momento de liberar todo lo del pasado para que, para que estés listo para el equinoccio, el 21 de marzo, donde empieza este nuevo gran ciclo. Entonces, todo lo que tengas que dejar ir, aprovecha estas dos semanas para dejar ir las energías densas del pasado, encontrar el amor y el sosiego en tu corazón y... Esta culminación que tienes que dejar ya liberar para que realmente te puedas gestar un presente armonioso y un futuro grandioso que pueda ser manifestado en tu vida. Esto es bien importante. Entonces, estamos sintiendo físicamente muchísimos síntomas y ahorita voy a hablar un poco de eso. Pero es muy importante que te des cuenta que ahora más que nunca, Ten claridad, poco a poquito, la bruma se va a ir abriendo, se va a ir liberando y se va a ir desbloqueando todo lo que traigas atorado. En estos momentos puede haber muchos bloqueos y mucha necesidad de limpieza del chakra sacro y del chakra corazón. Esto se debe a que las ideas creadoras y creativas que están en tu sacro realmente todavía si tú tienes muchas heridas, ¿eh? heridas de humillación, heridas de denigración, heridas donde has sufrido violencia de algún tipo, de alguna forma tu autoestima y tu valía no están al 100%. Entonces, en estos momentos eso se va a hacer muy patente. Motivo por el cual, este, lógicamente, tu capacidad creadora y creativa que viene de esta parte tan femenina, ¿eh? lógicamente hay que trabajarla, hay que limpiar esas heridas. ¿eh? Puedes acceder al curso de autosanación cuántica que está en mi página. ¿eh? Todas esas heridas femeninas necesitan limpiarse, necesitan salir ¿eh? y conectar con el corazón y conectar con tu propia voz. ¿eh? Es probable también que de un curso estos días permanece al pendiente. Entonces realmente esta luna te pide que te cuides, ¿eh? ¿Qué tanto autocuidado te estás dando a ti mismo, eh? Y se te mostrará qué es lo que aún no quieres ver, que el ego no te está permitiendo ver, pero que necesitas confrontar de ti mismo. ¿Para qué? Para sanar y liberar, porque se van a intensificar, ¿eh? Las energías te van a traer tanto pensamientos como emociones súper intensificadas. Entonces, a mayor heridas que no hayan sido trabajados y que vengan del clan, del linaje y de tus propias heridas y, y, y de una niña que no ha sido sanada, y hablo de niña a niño porque me da lo mismo en un momento dado, eh, todos traemos heridas de nuestro transgeneracional o el niño herido en todo momento, esto se va a intensificar en estos momentos durante estos 15 días. Y vamos a ver también que en el colectivo ¿eh? la gente puede estar muy irascible. Va a haber mucho caos en muchos aspectos. Y el caos lo que va a traer es a invitarnos a dar a luz a nuestra propia luz. Como humanidad realmente eh, eh, va a empezar un ciclo donde la, un, la unidad de los humanos se va a poner en relieve y este caos es sumamente necesario para que realmente se dé a luz lo nuevo, se está gestando lo nuevo. Entonces, lógicamente, es un momento muy, muy intenso. ¿eh? Con lo cual, las recomendaciones es que eh, vayas una cosa a la vez, pian, pianito, no trates de acelerarte, no trates de correr, Baja la velocidad, porque si bien vas a sentir como un gran, una gran aceleración del tiempo y de, y de que hay una prisa interna por querer hacer o resolver las cosas, trata de bajarle tres rayitas, trata de respirar, de entrar en tiempos de respiración, de conexión, en silencio divino y entrar en ti mismo, en tu corazón. Darte cuenta si eso que vas a realizar realmente es necesario, realmente es urgente, realmente es prioritario, realmente es una necesidad o realmente es algo que no necesitas. Porque este sentirnos abrumados va a estar entrando en un agotamiento muy cañón. No sé si ustedes lo habrían sentido, pero ya se siente este cansancio, este agotamiento de quiero ir tan rápido, quiero terminar tantas cosas, quiero hacer tantas cosas, que al final siento que no me doy abasto, que no acabo nada y realmente acabo agotadísima sin haber hecho eh, absolutamente lo que quería. Entonces, date cuenta ¿eh? en estos momentos y trata de tener un orden establecido, ir con agenda. ¿Qué es lo que? ¿Qué tengo que hacer? Voy anotando y voy palomeando. ¿Qué es urgente? ¿Qué es prioritario? ¿Eh? ¿Qué realmente puedo pasar para otro día? ¿Para qué? Para que te des tiempos, espacios, donde también puedas darte eh, en un momento dado tiempo para descansar, para darte este autocuidado, para decir, ¿sabes qué? Ya me agoté. ¿Eh? Me agoté y el cuerpo no da más, porque tu vehículo en estos momentos está muy sensible y tus emociones también van a estar muy sensibles. Vas a estar que puedes pasar de la risa al llanto con una facilidad y una hipersensibilidad impresionante. Entonces es momento de darte cuenta. Que a veces vas a necesitar aislarte, retraerte, ensimismarte, en, y, y, y esto representa decir a la gente, eh, oye, vamos, y, no, no quiero ir, no, no me apetece, gracias, no, lo siento, prefiero hoy quedarme en casa. Yo desde la semana pasada, que además de que estuve mal con la garganta, sentí la necesidad de quedarme varios días tranquila, relajada, sin ruido, sin... Y me... la verdad es que lo disfruto mucho. Esa soledad que es la edad del sol, de brillar con mi propia luz, de que me vengan ideas o no me vengan, o simplemente de quedarme tirada en cama, pues no es maravilloso. ¿eh? Porque hay un gran agotamiento mental y psicológico. Y esto es parte de decir, me amo. ¿eh? Me apapacho, me consiento. Me consiento. Y yo soy lo más importante de este mundo. Entonces va a haber un desbordamiento de cosas sucediendo también en, a nivel externo, a nivel del colectivo, van a pasar muchísimas cosas, muchas verdades que van a ser mostradas, muchas situaciones, mucha gente que se va a echar a la calle a decir basta, a decir hasta aquí, ya no soporto más, ¿eh? porque este es un momento también donde la gente dice ya, yeah, too much, hasta aquí llegó. Y esto se va a notar muchísimo en todos los países del mundo. A nivel planetario, es un antes y un después. Como les decía desde el otro día, y los que no han visto los, video los dos videos anteriores míos, se los recomiendo. O sea, es un antes y un después. Es un punto de inflexión, donde la humanidad se está diciendo hasta aquí. Y, lógicamente, vienen muchos velos que se caen... Muchas verdades que se revelan, muchas cosas que están sucediendo y donde la humanidad dice ya no más, ya no vamos a permitir a estos elitistas, globalistas y demás que hagan más barbaridades con la humanidad. Y lógicamente esto se va a sentir porque esa energía produce una vibración en el campo etérico y esto produce una irrescibilidad que todos vamos a resentir. Si tú no estás en tu centro, te vas a enganchar con cualquier situación discordante que aparezca en tu medio ambiente de forma desarmónica. Y de ahí vas a ser, pero mira, carne del disparador. Por eso es muy importante unificarse a la voz del corazón y mantenerse en el centro. Va a haber un gran desbordamiento de emociones, de ideas, de pensamientos... Uno quiere avanzar para un lado, pero todavía no hay claridad de visión. Sabes que, que, que te tienes que mover, que ya no puedes estar donde antes, pero no tienes muy claro cómo, ni hacia dónde ir, ni qué pasos dar. Poco a poco. Tente paciencia. ¿eh? Tente paciencia. Es sentir ese sentimiento de tu propia esencia desde la paz. Porque desde el acelere, no tomarás decisiones sabias, no tomarás nada más que me, eh, decisiones precipitadas y desde ahí no puede salir nada bueno. Entonces es un momento que tú tienes que darte cuenta que si te aceleras, ¿eh? fíjense bien, es un tiempo de mucho autocuidado porque si te aceleras puede haber más accidentes que nunca. ¿eh? Desde el ir corriendo y tropezarte y doblarte el tobillo y tener una situación hasta accidentes de coche o situaciones. ¿Por qué? Porque es un momento de tomarse las cosas con mucha calma. Está la gente torpe. Está la gente como que no mide espacios y tiempos. Como que no tienen el control de sus propias capacidades y de sus propios cuerpos. Y es un momento donde el tiempo y todas las líneas de tiempo están demasiado eh, encimadas como para tener claridad. Entonces, tiempo de límites claros, tiempo de a mayor caos afuera, buscar mayor paz interna. Aprende a decir no. Sin sentirte culpable Desde la empatía Desde el amor Desde gracias, te agradezco infinitamente Hoy he decidido Darme un papacho Y consentirme a mí Y estar conmigo Te lo agradezco infinitamente Nos vemos en otra ocasión No te sientas forzado a cumplir Con las expectativas De tantas y tantas personas Este es un momento De ti para ti Uh -huh. Así, ah, de mí para mí, de amor, donde empieza incondicionalmente de mí para mí, de sanar las viejas heridas, de liberarse de las máscaras, de quedar bien con todo el mundo, o sea, me liberó de toda la máscara, ay no, sí, ¿cómo estás? Ay, muy bien, estoy muy bien. Si no estoy bien, ¿por qué estoy diciendo que estoy bien todo el tiempo, no? Una, con una cara y una sonrisa que ni siquiera corresponde. Tiene un cambio de visión, de percepción importantísimo. Entonces, esto te va a traer realmente el darte cuenta, fíjense bien, el darse cuenta de su propia grandiosidad y de lo mucho que se han negado a ustedes mismos. Entonces, esta grandiosidad, ¿eh? date cuenta, reconócela. Vívela, siéntela, gozala, agradecela y observa el gran crecimiento personal que has tenido en esta época. Todo lo que has atravesado, todas las eh, situaciones adversas que has pasado, te va a llevar a, a observar, ¿eh? desde el observador consciente, eh, cómo has dejado de juzgar. ¿Y cómo ya no te juzgas como te juzgabas? ¿Cómo te empiezas a tratar más amorosamente? También te va a permitir ver si todavía te conviertes en el que juzga, en el que critica, en el que se pasa este, destrozando a todo el mundo. No, porque aquellos abusan. No, porque aquellos viven muy bien. No, porque o sea, realmente está mirando en el afuera y nunca se la pasan mirando adentro. Entonces, desde ahí... Recuerden que no hay sabiduría. ¿Mm? Si yo nada más estoy pensando en que otros se están haciendo ricos a mi costa, pues realmente estoy dejando de ver en mi interno y estoy otra vez poniendo el dedo afuera. En cambio, no me doy cuenta de mi propia grandiosidad. ¿eh? Me estoy perdiendo a mí mismo y estoy siendo el gran ausente de mi propio presente. Entonces, Integra tu propia maestría y reconocerse como el ser divino ¿eh? que eres, este es un momento de darte cuenta que todo está fluyendo en tiempos perfectos. Vienen nuevas ideas, como se los dije el otro día, nuevas energías, nuevas percepciones, nuevas formas de hacer las cosas y también rememoraciones, y recuerdos de otras vidas, ¿eh? de cosas que aprendiste en otras vidas, y que te van a servir para este nuevo ciclo de vida. ¿eh? Entonces, realmente se muestran verdades, se muestran quienes están realmente eh, mostrándote aspectos que ya no están en la luz. Entonces, la verdad se restablecerá sobre la Tierra y una nueva realidad dará a luz. La presencia de la verdad es la que nos conecta con la belleza ¿eh? y esto es indudablemente los, lo que nos conecta con el Creador, con la fuente divina, como seres divinos que somos ¿eh? y esto es fundamental en este ciclo. ¿eh? Es un cambio completo, es una desestructuración de lo viejo para dar lugar a una reestructuración y restauración nueva. Hay muchos síntomas físicos. Puedes estar sintiendo mucha resequedad en la boca, sobre todo cuando despiertan, este con una, con una eh, resequedad impresionante, Hinchación, hinchazón de cuerpo, mareo, eh, náuseas, eh, se dan la vuelta y sienten el mareo, huesos, eh, vista borrosa, vista cansada. Eh, Pitidos, eh, el centro cardíaco está muy sensible también, eh, puede haber eh, sensación como de, de angustia o de palpitaciones o, como les decía, cansancio extremo y muchas veces eh, sentir todo lo que es eh, la nariz, garganta, Muchos eh, resfriados, gripes nasales, eh, escurrimientos, porque también te estás despidiendo del de viejo yo. Es, es un, una parte de ti está llorando eh, y está eh, como drenando en ese llorarse a sí mismo y dejando ir al viejo yo. Entonces... Eh, tu campo electromagnético está más sensible y más alterado que lo normal y estamos eh, viviendo un momento donde dices no puede ser todo lo que estoy viviendo, todo lo que me está tocando, toda la situación, todas las molestias que tengo, eh, pero tú sabes que son eh, síntomas que no son que, son, que son pasajeros, pues duran pocos días. ¿Eh? La, la, la presión puede estar más alto de lo normal, pero es parte también de la frecuencia cardíaca, la sístole y diástole que está cambiando en estos momentos de aceleración. Tampoco te asustes, sobre todo si es unos días, este, si es demasiado tiempo, acude al médico, como siempre. Eh, digo, mmm, mmm, ningún síntoma debe durar demasiado tiempo. Entonces, date cuenta qué vas aprendiendo. ¿Qué estás sacando de toda esta experiencia y qué vas integrando y comprendiendo? Hay muchos olvidos, hay mucha inestabilidad, hay mucha eh, confusión que hasta las palabras me faltan, hasta las cosas se me olvidan, eh, eh, dejo las llaves, dejo esto, olvido la tableta en cualquier lugar, aguas, todo esto es parte importante. La dentadura está muy sensible también y mucho dolor de cabeza, muchas personas. Entonces, esto también es algo que eh, se está sintiendo. Como les digo, a nivel del sacro podemos tener muchísimas molestias. Entonces, cuando hablo del sacro, hablo del segundo chakra, de abajo del ombligo. Entonces, todo lo que es el estómago, revoltijo de estómago, inflamación, eh, puedes estar resintiéndolo enormemente. El insomnio o despertarte a las 3 y media, 4 de la mañana, esto es algo que puede estar dándose eh, frecuentemente, porque la poderosa recalibración, obviamente trabajan con nosotros muchísimo en la noche. Entonces, lógicamente, eh, Ahora sí que, que los hermanos mayores y toda la, la recalibración que se nos está haciendo a nivel energético y en nuestros cuerpos sutiles, pues lógicamente eh, a la hora de que bajan al físico nos, eh, nos tienen muy down, nos tienen muy agotados porque no estamos descansando a profundidad. ¿eh? Entonces hay muchas noches que son desveladas, que son insomnios, que no descansa uno bien, que no duermes lo suficiente. Y andas estresada, tensa, malhumorada. ¿eh? Esto también es muy, muy frecuente. Entonces, las verdades van a salir a la luz. Las cosas se van empezando a mostrar. ¿eh? Es momento de darte cuenta ¿eh? cuál es tu estadio interno. ¿Cómo vas sintiéndote? ¿Cómo vas llevando todo este proceso? ¿Mm? Porque realmente, si tú no te das este tiempo y este autocuidado, como les decía el otro día, tu alma te va a dar un empujón, te va a hacer saltar al vacío y te va a poner pruebas o retos en un momento dado que pueden ser más complejos y más difíciles para que realmente te des el tiempo y el autocuidado y te ponga en un estate quieto para decir, bueno, como no lo quisiste hacer de una manera, pues entonces en estos momentos... Ahí te va, ¿eh? Y de pronto te tuerce el tobillo, te hace una caidita para que te guardes en reposo y te des el tiempo para darte este autocuidado. ¿Te has puesto a pensar con qué frecuencia te das tiempo a ti mismo? Yo te preguntaría, y... Sería interesante hacer este ejercicio. ¿Qué tiempo te das al cabo del día de manera consciente y presente para ti mismo? Me encantará leerles. ¿Qué tiempo me doy al cabo del día de manera consciente y presente para mí mismo? ¿Mm? Entonces, es un momento donde va a bajar muchísima información, donde está empezando a descargarse muchísima información y muchísimos códigos. Es un momento donde vienen muchísimas ideas, muchas de las memorias y de las situaciones que tú tienes en tu casa, que ya has aprendido, que ya has vivenciado, van a bajar. Hay sueños muy vívidos, pesadillas, montones de cosas que estamos sanando en el astral, en el mundo energético. Pero realmente es el momento de ponerte a pensar, ¿Eh? ¿He sanado todo? ¿He vaciado todo el bagaje? ¿He limpiado esas heridas o me siguen afectando o sigo cayendo en bucles repetitivos con determinadas situaciones me sigo enganchando? ¿Qué es lo que aún me falta por liberar? ¿Qué situaciones me llevan otra vez a la Matrix 3D y me arrastran otra vez hacia abajo? ¿En qué situaciones vuelvo a caer recurrentemente? ¿En qué situaciones me engancho? ¿Mm? Es momento de darse cuenta ¿eh? cuáles son esas situaciones que aún me siguen afectando. Porque mientras esas situaciones se sigan repitiendo y repitiendo y yo las siga manteniendo en mi equipaje, seguirán trayendo más de lo mismo. ¿Sí me explico, bella alma? ¿Se dan cuenta? Bien, voy a leerles un poco de todo lo que me van contando de los síntomas. Dice Lourdes, el domingo dormí mucho en la tarde y entre semana me da mucho sueño en la tarde. Han venido recuerdos de lo que hay por sanar. Justo lo que decía. Esto es muy importante, Lourdes. Qué bueno que te viene todo eso. Es el momento de sentarte, tomar nota y decir, a ver, todavía aquí hay una herida, todavía tengo que liberar esto, esto me está diciendo de mí que tengo una herida de abandono, que tengo una herida de rechazo, que hay algo aquí que me hiere profundamente con mi niña interior, que todavía me tiembla la voz, ahí hay algo, ¿eh? ¿Sí? ¿Mm? Me dice Viridiana, todo el domingo me dolió mi columna y hoy ya no me duele. Exacto. Cuando se van ¿eh? estos síntomas de forma rápida, esto me habla de que son síntomas transitorios que es parte del proceso que estamos viviendo. Si perduran demasiado, tengo que prestar atención. También habla de que ha tenido muchísimas pesadillas. Bueno, esto es parte también de lo que estamos viviendo. Dice, claro, he estado durmiendo mal, mucho insomnio, sí, mucho calor, sueños vividos, taquicardia, efectivamente. Y seguramente muchos resonarán contigo. ¿eh? Y cansancio, y congestión nasal, mucha sed, ¿eh? y además sentir que nada te quita la sed. Beban mucha agua alcalina, porque recuerden que con tanto que se está filtrando el agua, se quitan todas las sales y los minerales y entonces nos quedamos eh, realmente sin beber, este entonces alcalinícenla con limón, eh, sal y bicarbonato porque eso ayudará muchísimo. ¿Mm? Así que mmm, dense cuenta que les ayudará a elevar la energía, a estar más energetizados. Se deshincharán también con el agua alcalina y su estómago empezará a funcionar mejor. Si ustedes toman agua alcalina de alrededor de las 7 de la noche, ya con eso evitarán este, un vaso de agua eh, que se tomen. Eh, con eso evitarán el cargar demasiado el estómago en la noche y su hígado no necesitará cenar gran cosa y su hígado descansará mejor y tendrán menos problemas de insomnio. Entonces, su cuerpo dormirá a mayor profundidad y realmente descansarán más profundamente. ¿eh? Realmente les ayudará muchísimo. Gracias, querida Patricia. Te esperamos en Córdoba, Argentina. Por allí voy a estar, querida. ¿eh? Por allí voy a estar en mayo. ¿m? Con muchísimo gusto. Y este, a finales de abril, y primeros de mayo. Eh, Dolor de dientes y dolor de cabeza. Sí, es muy, toda la parte de la mandíbula, la quijada, oídos, garganta, este, senos paranasales, toda esta parte de aquí está viéndose muy afectada y es parte también, como les digo, de dejar ir al viejo yo, de dejar de desprenderse de esta vieja energía y esto lo estamos resintiendo muy, muy potentemente. Entonces, lógicamente, es muy, muy normal el tener eh, dolor de dientes, de mandíbula, encías, eh, muelas, eh, etcétera. ¿m? Todo esto es parte de... Eh, gracias, mi Cristi. Qué bueno, qué bueno que te gustó el curso. ¿m? Cumpliendo la misión. Abrazo, hermanos. Su... Saludos, José. Eh, hasta, hasta Uruguay, nos veremos el primero de mayo, por allí dando un curso en Uruguay, eh, será un placer coincidir con toda la familia en Uruguay, en Argentina, en Chile, eh, saludos Nieves, un gran abrazo, yo me siento con ansiedad, dice Dolores, y si estoy sentada siento mucho la vibración de madre tierra, zumbidos en oídos y no le gusta la ansiedad, pues no, Dolores, a ninguno nos gusta sentir la ansiedad. Porque la ansiedad también es algo que tienes que darte cuenta, Dolores. La ansiedad viene de algo que te da miedo, de algo que te produce temor. ¿eh? Y el temor ¿eh? está producido por algo. Entonces, es momento que detectes qué hay en ti que le da temor, que le da miedo. Y entrégaselo a la madre tierra. Entrégale tus miedos, tus temores, ¿eh? Y realmente pídele que te libere y se funda contigo en una, trayéndote una nueva energía totalmente renovada. Es momento de hacer muchísimo y de manera importante la conexión con Madre Tierra todos los días. Les recuerdo de manera importante anclarse y conectarse todos los días a la Madre Tierra y al Sol central de la galaxia para que la energía empiece a fluir de manera maravillosa. Entonces, Dolores, date cuenta qué es lo que te está produciendo temor. Bien, les leo. ¿Mm? Mucha picación en la piel. ¿eh? Bien, se está, se está limpiando, se está desescamando. Esto es parte también, libertad. ¡Ay, qué bonito nombre! Como mi hija. ¿Mm? ¿Eh? Y... Bien, dice Viridiana, no harinas, no lácteos, ¿eh? lo menos posible porque eh, todo eso nos afecta, nos hincha y nos hace generar mayor este, toxinas también. Esos alimentos, eh, no comer esos alimentos ayuda muchísimo. Efectivamente, Viridiana. ¿eh? Bien. Pues, como ven, realmente todos estamos sintiendo más o menos los mismos síntomas, ¿eh? A veces unos días unos sienten unos, otros días otros, unos días vas mejor, otros días parece que vas para adelante y luego vas como tres pasos para atrás. Bueno, esto es parte de este proceso, ¿eh? Esto es parte de todo lo que estamos viviendo y necesitamos reconectar con la madre tierra, con la madre naturaleza, salda a paseos largos, toma el sol, ¿eh? aunque sea a ratos cortos, pero toma el sol y esto genera, este, que aparte de que te suben las endorfinas, reequilibra ¿eh? y restaura todos los niveles. La energía se va a seguir sintiendo muy poderosa, muy elevada, muy alta, y vas a sentir como piquetitos, como hormigueos, mucha recalibración interna. Es momento de darte el descanso, de tener este autocuidado, de tomarte las cosas con calma ¿eh? y pensar y sentir en alta frecuencia. Recuerda cómo piensas sientes, cómo sientes vibras y cómo vibras atraes. Entonces tú te conviertes en una gran esfera, una gran bola ¿eh? magnética que atrae absolutamente hacia sí como un imán todo lo que está emitiendo en su onda, en su frecuencia vibracional. Entonces, date cuenta que estás vibrando dentro de ti, porque si estás en el temor y en el miedo, vas a atraer situaciones caóticas en tu vida. Y esto va a estar, pero mira, así, a flor de piel para que cada uno agarre, si quiere, tu moch. Pero no es momento de eso, es momento de empezar a ver la verdad, de ver lo que se te está mostrando, de observarlo con otros ojos, de realmente decir, bueno, hasta ahora he tenido quizá una percepción eh, equivocada de esta situación o de esta persona o de este trabajo o de este X cosa y no me voy a enganchar, no le voy a entregar mi energía, no le voy a entregar mi poder personal, al contrario, ¿eh? Lo dejo ir, lo bendigo, lo agradezco, hasta aquí fue necesario, pero ya no lo necesito. Eliminar para iluminar. De eso se trata este, este calibre. Entonces, si tu cuerpo te pide descansar, descansa. Si te pide dormir, duerme. Aunque no sea a horas normales. Cada vez que tengas un chancecito, date la oportunidad de descansar. Más importante que comer, en estos momentos... ¿Eh? prefiere ayunar y ve a descansar ese rato que descanses y que te des a ti mismo va a ser mucho más agradecido tu cuerpo contigo y tu ser contigo que todo la gran comilona que te quieras dar ¿Mm? entonces bella alma te deseo una feliz y bendecida luna llena Escribe todo de lo que ya no quieras en tu vida, escribe una gran carta y haz un ritual quemándolo y eliminándolo o enterrándolo en tierra para que realmente ya nada de eso vuelva a tu vida y empieces un nuevo ciclo, porque nuevos comienzos, nuevas ideas y grandes proyectos en bendición para todos se llevan a cabo en este nuevo ciclo que empieza a partir de el equinoccio del 20 de marzo. Entonces, estate ya listo para empezar los nuevos caminos de forma grandiosa. ¿Mm? Es momento de atraer lo nuevo. Pues bien, bella alma, te mando un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo. ¿eh? Bendecida luna, bendecida energía, bendecida recalibración de tu ADN y... Por encima de todo, elige la paz. Por encima de todo, elige amar. Por encima de todo, elígete. Eres un ser grandioso y divino. Nos amo. Bendiciones infinitas.